Desde My House Records Galvez el compositor Esta es una dedicatoria para ti Escucha hijo Tal vez no sea la primera Ni la última vez Que escuchas mis palabras Siendo a través de esta carta Que yo expreso lo que siento Siendo el corazón quien la redacta Te amo Te amo hijo Por formar parte Que mi felicidad solo la puedo vivir contigo Junto a mí así lo puedo sentir Siento nacer de nuevo al nacer mi hijo bello Con la felicidad que me ha hecho cambiar Te amo hijo por hacerme madurar Te amo hijo con todas mis fuerzas Eres mi despertar, mi dulce respirar el que me inspira en mi fría soledad, tú eres el motivo para yo poder luchar, y es que por ti lucho con mucho afán, porque para mí eres súper especial, una bendición que me hace ser papá. Para Tú eres lo más lindo de la vida, el que me levanta cuando estoy a la deriva. Tu mirada, tu sonrisa, tus abrazos y caricias me hacen sentir muy bien y me llenan de alegría. Tu grata compañía cada día me motiva y reanima mi autoestima de una forma repentina. Escúchame. Te amo hijo por formar parte de mí. Ya que mi felicidad solo la puedo vivir Contigo junto a mí así lo puedo sentir Escucha hijo, te amo y siempre será así Porque eres mi existir diario vivir. contigo hijo he logrado aprender a ser responsable para verte crecer pues eres el regalo más hermoso y apreciado que yo tengo a mi lado mi príncipe adorado mi adoración solo eres tú mi eterna juventud sigue siendo tú mi felicidad sin duda eres tú tú y solo tú lo que yo más quiero, sin duda lo más tierno. Quien me hace vivir para seguir existiendo. En ti pongo mi empeño continuo y esmero. Para que sepas que te adoro y que tú eres mi sueño. Realidad. Te amo, hijo. Por formar parte de mí. Te amo, hijo, por hacerme. Feliz ya que mi felicidad solo la puedo vivir contigo junto a mí, así lo puedo sentir. Te amo, hijo, por formar parte de mí. Te amo, hijo, por hacerme tan feliz, ya que mi felicidad solo ¡Gracias!